Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y me improviso el viento rápido, me llevé. hizo a en el cielo infinito for Oh, oh, oh.